Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo un tutorial muy muy sencillito que incluso lo podéis hacer con los peques de casa ya que se aproximan las fechas va a ser, va a ser el día de Pascua y vamos a hacer un huevo de Pascua en vela para ello tenemos aquí cáscaras de huevo Veis que les he roto por la parte superior para vaciarlos Ya veis no es mucho lo que, lo que el agujero que he hecho Lo suficiente para que saliera lo de dentro Le he roto un poquitito más Para dejarlo un poquito más bonito Y los he lavado Vamos a utilizar parafina Pero bueno En esta ocasión podríais utilizar Parafina, cera de abeja Cera de soja Cera de coco Podéis utilizar la que queráis Incluso tenéis restos de velas en casa Podéis reciclarlos para hacer los huevos Tenemos también mecha parafinada ya no la, a, no la voy a parafinar yo, ya tengo esta comprada Y me es más práctico Le vamos a echar un poquito de esencia, esta vez de jazmín Y como colorante, vuelvo otra vez a las crayolas No voy a utilizar anilinas esta vez pero bueno, porque quiero hacer un, un vídeo económico y las crayolas es lo más económico, es más económico que las anilinas. Y me ha asegurado que esta marca en concreto eh, no tenga plásticos, no tenga residuos de plástico. Vamos a utilizar eh, tres colores para los tres huevos, pero como base el blanco. Vamos a hacer unos eh, huevos en tono pastel. Y bueno, pues vamos a empezar ponemos a fundir la parafina al baño maría con estos dos trozos nos va a llegar eh, yo utilizo un hornillo pero podéis hacerlo perfectamente en la cocina de casa ponemos al mínimo nuestro hornillo y dejamos que la cera se funda ya tenemos aquí fundida y le añadimos la crayola mitad mitad de la crayola es, es ya es suficiente removemos bien ya veis que se deshace muy muy fácilmente y rápidamente y a continuación vamos a echarle la esencia esencia de jazmín vamos a echarle un, un par de de chorretones así nos llega ya es para los tres huevitos aún así nos va a sobrar algo de cera removemos mucho esto Esta esencia, recordar, la esencia tiene que ser eh, específica para velas. Voy a dividir esta cera en los tres vasitos. Voy a echar primero en el, en el primero y le voy a añadir el colorante. Así más o menos. Así. Ya nos llega. Voy a empezar con el color verde. Pero solo la puntita, nada más Solo la punta de la crayola Porque queremos un, un tono pastel No queremos saturar mucho de verde Además si saturamos de color Sabéis que podemos tener problemas a la hora de encender la, la vela Ahora eh, vamos a utilizar el color violeta En este segundo vaso Y lo mismo, voy a cortar solo la, la punta de la crayola con esto es más que suficiente Incluso podéis echar menos Y quedaría más pastel, más suavecito el color Removemos bien Ahí se nota cómo se, se deshace Y por último vamos a hacer el color melocotón este voy a cortarle un poco más que, que, la, que la punta Solo un poquito más Porque ya es un color muy pálido Y removemos Bien, ya listos los, los colores Voy a pasar a, a Verterlos en lo que son los Las cáscaras de, de huevo bueno, antes vamos a medir la, la mecha Para tenerla ya cortada Mecha parafinada, la podéis comprar ya así Si no la tenéis parafinada Muy fácil para afinarla eh, Cuando la cera está en, en el cacharrito le Sumergéis un trozo de, de mecha De algodón Mecha de algodón, mejor Y así ya tenéis parafinada la, la mecha Bien, tenemos ya Dos. Vamos a cortar el segundo trozo Es una aproximación Después eh, suelo dejarlos un poquito más largas Porque les hago una especie de caracolillo Si quisierais meterle la mecha sin parafinar eh, No se iba a sumergir bien en la cera Es preferible para, para rellenar los, las cáscaras de huevo Que esté parafinada Vamos con el primero No lo llenaremos de todo Como unas tres, tres Cuartas partes del, del huevo Más o menos Que nos quede un cuarto para rellenar Así el violeta Y el color melocotón Esperamos un poquito Casi nada y ya a continuación le ponemos la, la mecha. Eh, sujetarla. Sujetarla con. Yo tengo estos soportes. Si no os tenéis estos soportes, unos pinchos, eh, pinzas, lo que tengáis a mano. Para que se mantengan derechas las mechas. Y no se nos tuerzan. Y aquí la última. Y ya está, ahora ya he vuelto con ellas enfriadas Las velas se han enfriado pero vamos a seguir echándole cera Empezamos con el violeta, calentamos este trocito, lo reservé de la cera anterior Lo eché en mi molde de pastilla de jabón y ya la tengo bien, ya está fundida Y voy a rematar al terminar de echarle la cera al huevo Y así con cada uno de los, de los huevos Bueno, aprovecho ahora que estoy vertiendo los colores, rellenando Pues para, pues para deciros que bueno, si aún no estáis suscritos, ¿a que esperáis? Suscribiros, necesitamos crecer, necesitamos que la comunidad crezca Y, y bueno, si os gusta el, el vídeo, el tutorial, pues ya sabéis, pulgar para arriba Por los algoritmos, que nos ayuda bastante Bien, ahora pasamos con el color melocotón. He aprovechado, incluso habéis visto que he aprovechado del vaso, el vaso que, en el que del que vertí la cera. He aprovechado lo máximo y así siempre eh, exprimimos la la cera todo lo que podamos para no dejar restos. Llenamos y lo que me ha sobrado lo he, lo he vertido en mi molde de, de jabones. Le volvemos a poner el soporte para mecha para que no se nos tuerza. Y el último, el color verde. Bueno, este color verde podría haber hecho un poquito más clarito. Pero bueno, no, no está mal del todo. Y ahora sí. Hemos terminado con la. con la cera la última el último soporte y a esperar a que terminen de enfriarse ya los tenemos listos bueno cuánto tiempo pues depende depende del sitio si se si hace frío si hace calor eh, pues yo he esperado como una hora más o menos aún están un poquito calientes si esperáis un día es perfecto pero bueno con ese tiempo es ya, ya nos llega. Aquí tenemos como le he enroscado un poquito la mecha. Y hacemos lo mismo con los otros dos. Queda un poquito más, más gracioso con la mecha así. Este ha quedado así muy color huevo. Aunque era melocotón. Y el último. Eh, eh, no he utilizado los soportes metálicos Porque me parece que aquí realmente no son necesarios eh. Ahora sí, vamos a la decoración exterior Esto es opcional Esto si queréis eh, pintarlos Pues podéis pintarlos por fuera uh, Ya sabéis, como los típicos huevos de pascua O dejarlos así Yo he optado pues esta vez pues por pintarlos. También podríamos quitarles la, la cáscara y ver cómo nos queda el huevo. Pero bueno, eso lo dejaremos para otro tutorial, quizás. A lo mejor os lo muestro en un vídeo short. Eh, voy a pensármelo. Igual en un short de. Quedaría bien. Ya tengo uno y ahora voy a pintar el otro. Decorarlo. Ya os digo, esto es opcional. Y ya veis que no estoy eh, lo estoy haciendo así sin, sin preparar antes no, lo, no he hecho el dibujo ni nada Es simplemente lo que se me ha ocurrido en el momento Aquí quedaría Y lo dejamos secar La pintura, bueno, no tarda tanto en secar y bueno, este es el vídeo final Aquí tenéis el resultado de estos huevos de, de Pascua De estas velas, huevo de Pascua que, que bueno, creo que es un poquito original Que no las he visto por ahí Muchas gracias por verme